En 1859, parte de lo que conocemos como El Vedado eran tierras con diferentes dueños, pero en este año, dichos dueños solicitaron fraccionar y parcelar estas propiedades, naciendo así un pequeño poblado que florecía a las orillas del mar. La mayoría de las casas para 1870 estaban dispuestas a lo largo del camino por el que circulaba un tranvía. Hoy lo conocemos como línea. Y nos vamos rápidos a 1927. El apartamento donde estoy pertenece a un edificio fundado este año, que por privacidad de su dueño no mostraré el edificio en concreto, pero este, según una vecina bien mayor que conocí, y me contó parte de la historia de este edificio, perteneció a un solo propietario, quien disponía de un lujoso apartamento, y sus empleados domésticos vivían en el mismo edificio, pero en apartamentos más pequeños. Supongo que los demás pisos serían ocupados por familiares o arrendados a otras personas. Y ahora tú vas a conocerlo. Pero antes vamos a darle paso al patrocinador de este video, Skillshare, que anteriormente habíamos trabajado con ellos y me complace muchísimo tenerlos de vuelta. Skillshare es una plataforma online en la que puedes aprender desde fotografía hasta diseño, hasta arte, estilo de vida, marketing, música. Aquí estoy escogiendo los temas que más me interesan y él me prepara pues algunos recomendados en mi perfil. Yo digo que si tú tienes alguna habilidad que deseas potenciar, Skillshare es el lugar, ya que puedes escoger desde el nivel de la clase hasta la duración. Una de las cosas que siento que le han dado un plus a la plataforma es que tiene la posibilidad de poner subtítulos en inglés, aunque bueno, ya la plataforma está completamente en español. Y ahora les voy a mostrar la clase que estuve estudiando estos últimos días, que trata sobre el documental, contar historias básicas a través de documentales. Mi nombre es Isabela Cerredo, me gradué del Centro de Capacitación Cinematográfica en México y tengo 10 años trabajando en la industria. Desde la investigación, desde hacer entrevistas, cada una de las etapas básicas necesarias para hacer la verdad que es un tema que me interesa y siento que me aporta muchísimo, ya que la mayoría de mis videos los baso en contar historias personales y me encantaría darle ese giro como documental. Y bueno, este es el momento, ya que Skillshare está publicando más de 900 nuevas clases al mes. Siempre encontrarás algo nuevo para aprender. En la descripción de este video tienes un link personalizado en el que te estoy regalando un mes completamente gratis para que aprendas y para que pruebes Skillshare. Las primeras mil personas que accedan a ese link os obtendrán este gran regalo. no hace tremendo sol y yo sé que ustedes pensarán que yo me estoy poniendo la chaguera para lucírselas, porque está bonita y sabana, pero además es porque hay un triunfo en el Cuba, así que estoy aprovechando. Bueno, dale, vamos a entrar. Estamos en el balcón de la casa, pero vamos para adentro. A ver, yo les voy a confesar algo. Desde que yo hago contenido en YouTube, desde que yo hacía contenido en Cuba, yo siempre quise mostrar eh, este tipo de casas por dentro solo que yo no vivo en una casa como estas y nunca había entrado a una o por lo menos una como esta nunca había entrado y ahora que tuve la oportunidad pues me siento súper emocionada de poder pues hablarles un poco de este tipo de arquitectura e historia cubana también Puedes notar la mayoría de este tipo de casas en Cuba son de techos altos Por ende, tú no puedes hacer ni una puerta ni una ventana chiquitica tienes que hacer una puerta, ventana que ayude a ventilar la casa, a que entre la luz y tal, por eso están viendo que todos son puertas, pero las misma ventanas, ok, básicamente son así, la puerta, que no solo da acceso al balcón, sino también es una ventana, de este estilo, este cuarto es en el que estamos durmiendo, en esta habitación, como les contaba, el acceso de este salón a la habitación es una super puerta ¿Vieron qué alta? O sea, no es la típica puerta pequeña así, sino que es como súper alta por el techo. Entonces, ¡vamos allá! Esta es la habitación donde estamos durmiendo. No quiero caer mucho en detalle porque es una habitación simple. Y este bolso que no tiene nada que ver con la casa, pero se lo robé a mi mamá. Este viaje me he robado dos cosas que eran de mi... Oye, parece mentira que venga a llevarle las cosas a esta gente. Pero mi mamá tenía este bolso clavadísimo en su cuarto y dice que tiene más de 20 años este bolso entonces se lo robé y ahora es mío y probablemente me lo lleve pero no le digas nada porque este video lo voy a subir cuando me vaya de Cuba, así que ya el bolso va a ser mío. Eh, igual que estos zapatos que se lo robé, bueno se lo robe no, ella sí me los regaló. Estos zapatos me los regaló mi abuela y son viejísimos, eran de ellas. Bueno, no tiene nada que ver con la casa pero me hacía ilusión no enseñando. Ando de zapatos, el piso de esta casa, como pueden ver, eh, cambia el piso del cuarto, el piso de la sala también es otro el piso de la sala es otro y quitando el piso del baño y la cocina el piso que tiene esto es el piso original estoy segura que probablemente las ventanas y quizás los cristales de arriba que pueden ver que falta uno que otro quizás sean vaya si bien no sean originales a lo mejor pues sean bastante viejos Ella para acá de nuevo para cuarto que quiero enseñar algo que, está, que me encanta esto. Esto es una cómoda, un tocador, como ustedes lo llamen, tienen algunas cositas de nosotros, pero mostrarles que sí es muy antiguo y probablemente tenga más de 60 o 70 años. Mi bisabuela tenía uno muy parecido a este. Y cuando yo lo vi, pues me recordó muchísimo al que tenía mi bisabuela. Y bueno, miren y todo el tipo de hierro. O sea, conservar esto es increíble porque son cosas que ya tú no ves en el mundo. Lo que pasa es que muchos de los cubanos eh, vivimos en la misma casa que viven nuestros padres, nuestros abuelos y tal. Yo viví muchísimo tiempo con mis abuelas, con mis bisabuelas y pues me acostumbré a ver este tipo de muebles. Pero cuando te vas de Cuba, que constantemente yo en lo personal he tenido que estarme cambiando de casa en casa, de alquiler en alquiler, eh, ver este tipo de muebles tan antiguos solo lo pues en casa de abuelas o en casas que los conservan muy bien. Yo personalmente no tengo nada así. Bueno, se lo voy a abrir para que lo vean por dentro. Este es el espejo que tiene, que debe lo manchado que está, porque probablemente sea el espejo original. Vamos a ver por dentro. Así es como luce por dentro. Tiene una virgen. Este cuarto tiene acceso y se ve que es original por la puerta. Tiene acceso al otro cuarto, que es este. En este no hemos entrado mucho porque ya les digo, esta casa no es nuestra y la verdad no es un cuarto que yo haya explorado pero de esto solo les quería mostrar que este armario donde se encenderá la luz aquí no sabe mucho pero solo quería mostrarles que este, este armario que ven aquí también es súper antiguo mi bisabuela mi bisabuela tenía uno exactamente igual a este solo que de color blanco y me recuerda muchísimo sobre todo por las cerraduras como pueden ver es parecida al tipo de llave que les mostré anteriormente este tipo de cerraduras no sé si tengo una llave no, no la tienen. Pero bueno, son súper antiguos y conservar esto es increíble. Este es el comedor. Directamente entramos por allá, entramos por allá y salimos por ahí. Y bueno, ya tienes acceso a toda la casa. Como puedes ver, es una casa que se ventila muy bien, es súper fresca, súper amplia, a la misma vez que no es tan grande. O sea, no sé si este sea el tamaño original de este apartamento porque muchas veces... Eh, bueno, la mayoría de los casos esos edificios icónicos que tú ves de Cuba están extra divididos actualmente. Casi ningún apartamento conserva su estructura original y de un apartamento salen hasta cinco casas. Entonces, yo no sé si este sea la estructura original. Yo solo les muestro. Dios. Yo solo les muestro lo que veo. Pero a pesar de ser pequeño, se ve amplio y grande por el tipo de estructura que tiene. Como pueden ver, esto tiene como una entrada aquí su amplia que directamente permite que las ventanas y puertas del balcón eh, ventilen y, y ¿sabes? como que iluminen toda la casa literalmente no tenemos ni una sola luz encendida o sea todo está iluminado por el sol que entra desde allá hasta por la tarde y aquí no se encienden las luces hasta ya casi de noche la otra ventana que tenemos es esta que esto ya sí es directamente una ventana que da para allá otra joya antiquísima de esta casa es este teléfono. No funciona, yo lo probé, pero pues bueno, como objeto decorativo la verdad está increíble. A mí lo que pasa es que estas cosas las he empezado a apreciar mejor porque viviendo en Madrid yo visité muchísimo el rastro de Madrid y cuando veía todos estos objetos antiguos me acordaba que en mi infancia o viviendo aquí en Cuba tú te los encuentras bastante habitual. En Cuba al no tener fácil acceso a estar comprando cosas nuevas. Eh, la gente conserva mucho las cosas que han ido dejando sus antepasados o sea aquí las cosas en cuba duran muchísimo nosotros no cambiamos un refrigerador cuando se rompe nosotros lo arreglamos y es precisamente lo que pasa con esto de acá o sea esto tiene entre 60 y 70 años es increíble cómo se puede conservar tú pensarás objeto decorativo no mi vida este es el refrigerador de esta casa que ya te digo está vacío porque no tenemos nada adentro. Pero sí, si Esto se congeló. Así es como se ve. Y eso se refleja en los carros, en las casas, en muchísimos aparatos. Eh, si vas a casas cubanas, te vas a dar cuenta que conservamos muchísimas cosas porque es lo que hay. Aquí tú reparas, aquí tú no votas, no te puedes dar ese lujo. Bueno, eh, otra de las cosas que me gusta mucho de aquí es esto. Sencillo, pero este tintoncito es súper bonito por el tema de las cafeteras. No sé, me muy hogareño. Eh, nada, pasemos a la cocina. Bueno, esta es la cocina, la verdad sí se nota que la han reformado por los residuos y tal. Una ventana no queda para acá. Ustedes se estarán preguntando para qué esto. La mayoría de las casas cubanas en algún momento, si tienen cristales, hemos tenido que poner eh, cinta adhesiva por los huracanes y los vientos que azotan Cuba todos los años. <risa> Entonces casi todas las casas hay que ponerle esto para que no se den los cristales. Bueno, la cocina sí ha pasado por reformas y es pequeña. Al igual que el baño. Bueno, el baño, al igual que la cocina, se ve que claramente ha sido remodelado por el tipo de azulejo y de pisos que tiene. Eh, lo único que me un poquito del baño es esta ventana. Que claramente el baño tiene que tener una ventana, no digo que no. Pero va directamente a por la ventana del paso escalera. Y el único cristal que falta es ese. Y estoy intrigada. No sé por qué. Pero bueno, tonterías. Y bueno, básicamente es esta casa.